¿Cómo es que te vas Salvador de la compañía si todavía hay mucho verdor? Si el progreso es nuestro oficio y aún queda por ahí mucho indio que no sabe lo que es vivir en una ciudad. Que no ves que eres un puente entre el salvajismo y el modernismo. Salvador el ingeniero salva Está muy bien lo que tú piensas, pero ¿por qué no? Tú te acuerdas que la nuestra es una civilización muy avanzada. Que no ves que nuestra mente no debe tomar en cuenta ecologistas, indigenistas, retrogradistas y humanistas. Hay mis ingenieros, civiles y asociados, no crean que no me duele irme de su lado. Pero es que yo pienso que ha llegado el tiempo De darle lugar a los espacios sin cemento Por eso yo ya me voy No quiero tener nada que ver Con esta fea relación de acción, construcción, destrucción y todavía mucho verdor. Ay, mis compañeros petroleros mexicanos, no crean que no Nosotros los humanos no necesitamos más hidrocarburos Por eso yo ya me voy No quiero tener nada que ver Con esa fea relación de acción-construcción